El pobre Granfi, un hombre que ha luchado tanto, eh. Se lo, llevaron. Se lo llevaron por la vía del ponche, señores. El ex candidato, no fue, no fue candidato, aspirante, fue vea. Aspirante. Ramfis dice ser víctima de conspiraciones del Estado. Están conspirando contra él, dijo él. Raffi Domínguez Trujillo, aspirante a presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana, declaró que este, que la decisión de la Junta Central Electoral de rechazar su candidatura fue por una política de gobierno. Dice que le están armando un muñeco. Ese muñeco lo tenían armado hace tiempo. Fue una decisión eternamente política motivada por el poder del Estado, por el temor, que tienen de esta candidatura, manifestó el nieto del excelentísimo Trujillo. Este proyecto no es para hoy, seguiremos luchando para hacer respetar nuestro derecho y la voluntad de todo un pueblo que sigue transformación de la República Dominicana. Asimismo afirmó ser víctima de conspiración del oficialismo desde el momento que anunció sus intenciones políticas, señalando que fue objeto de rumores falsos durante el inicio de su proyecto. Debido al anterior, Domingo Trujillo aseguró que se vio en obligación de financiar el 85% de su campaña el mismo. De igual forma, calificó de vergonzoso el fallo de la Junta Central Electoral e indicó que le correspondiese su cargo. El hombre quiere estar ahí, señores. ¿Mm? Hicimos un sondeo hoy también. Hicimos un sondeo. Salimos a la calle para preguntarle a la gente que si va, hay gente fresca, y que va a poner un colmado ahora, a ver en qué, qué puede desempeñar Rafi Trujillo, ya que no puede ser candidato a la presidencia. Yo pienso que ese, ese hombre sabe que no, no iba a pasar para ningún lado, porque nada más con el apellido que él tiene, con eso sabe que no va para ningún lado. Con la historia que hay aquí, con ese apellido, él sabe que no va para ningún lado. Y la gente así lo promueve y tiene una tasa de rechazo muy fuerte. Aunque hay mucha gente también que lo, lo ha apoyado porque le apoyaron en el partido. Yo voy a sacar un partido, Jorge. Vamos a ponerlo para eso. ¿Cuántas firmas necesitamos? Sigue siendo firma. Yo, yo pongo hasta los ciegos a, ciego a firmar. Porque hay unos partiditos fuertes. Pero de que ahora viene una ley que, que van a eliminar esos partidos. Vea. Vamos a ver. El que no saque un 1%. Si usted no saca un 1% de abajo. Vamos a formar uno. Jorge y yo vamos a formar un partido. Ya la gente sabe. Señores, Rafi Domínguez. Él tiene buenas intenciones, supuestamente. Pero le arman su muñeco. Se la arma a, a, a, a los que tienen tiempo ahí. No se la van a armar a él. ¿Eh? Sacan a lionel que es el león. Qué palabra, compañero. Bien. Sacan a lionel que no es un gatico. Y le quitaron a la esposa. Qué será, Rafa, Pero suerte, eh? que si sigue hablando, cae preso ahorita. Eso es así. Si sigue hablando, le va mal. Para que usted tenga una idea. El pobre Rafa, yo pienso que <risas> que ese caballero tiene, él, él cae bien como ministro lo mando para la frontera, para allá ¿eh? Eh, a, a acabar con, con eso y documentado, a poner las reglas lo pongo ministro de algo y de Villalonda, ¿cómo, cómo te lo pondría? ¿el ministro de educación? No, el ministro de el ejército. del ejército, el ejército. A, a, a, a, ¿cómo es? estado mira, así mismo hay un muñeco ahí mismo y lo arma